Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, que me he venido a obra y como veis tengo aquí un precioso muro de piedra tosca y digo, oye, pues vamos a hacer un vídeo de cómo están ejecutando la gente de, de Nidecker Houses eh, esta, esta fachada de piedra diseñada por Back Estudio Arquitectura. Así que, como siempre, vamos a darle la vuelta al, a la cámara y os puedo enseñar cómo se está ejecutando. Vamos allá. Bien. Bueno, como veis se trata... Una vivienda unifamiliar eh, que tiene estas, esta fachada ejecutada con piedra tosca, que es de la que os quiero hablar hoy. Ya, bueno, además aprovecharemos alguna otra cosita que tenemos por obra para, que, para poder contaros la que yo creo que va a ser más que interesante. Antes que nada, los que me estáis viendo, por favor, si me confirmáis que se me oye bien, porque hay veces que me falla estos auriculares y me gustaría tener la certeza de que todo se escucha perfectamente. Así que nada, bueno, vamos a, a comentar cositas, pero antes no, nada. No. Bueno, como veis, son piedras labradas, es una piedra eh, natural eh, que está colocada sobre un, un soporte de ladrillo. Vamos, si queréis primero que nada, a ver una zona que están arrancando y luego os enseño algunos de los detallitos de la ejecución. ¿vale? Mirad, aquí están, están ejecutando eh, esta fachada. Como os decía antes, tenemos un soporte de ladrillo y luego tenemos un enfoscado hidrofugado. Vale, a pesar de que aquí pues estamos eh, bajo una cubierta, es, es una terraza bastante grande, pero bueno, siempre es conveniente eh, eh, hidrofugar los, los enfoscadores de las fachadas. Como veis tiene bastante espesor, son unas piedras eh, bastante cortas y luego lo que se coloca detrás es una mezcla de, de cemento blanco con arena, simplemente no tenemos ningún otro aditivo y nada. Las piedras eh, se traen a mano con martillo, aquí veis que tienen los trozos de piedra, pues bueno, con el martillo van dándole golpes hasta que le dan la forma que, que quieren. La verdad es que la gente que lo coloca pues, eh, tiene un puntito de artista bastante interesante porque les queda, es que aquí se ven, incluso, se ven incluso los golpes. Ricardo, a mí también me encanta esta piedra, es una pasada bien, tiene algunos detallitos que son eh, interesantes de ver bueno, perdón, no, pues aquí, aquí sí que podemos ver cómo es el soporte ¿veis? este soporte, lo que pasa es que en esta zona de aquí no hay un enfoscado porque aquí se va a hacer otro otro tipo de acabado, aquí no va el acabado de piedra pero en este lado de aquí sí, ¿vale? aquí lo, lo podemos ver aquí podemos ver el tanto, aquí podemos ver el acabado sobre el alfízar de este hueco en cuanto al alfízar de este hueco, os tengo que comentar que claro eh, los alfízares, os voy a enseñar uno que ya está hecho para algunos señores que están haciendo, creo que va a quedar puede ser mucho mejor, a ver mira, en cuanto a los alfízares de las ventanas veis, este es uno eh, eh, como veis, pues es piedra también y tiene mortero, entonces, ¿qué ocurre? que no tener ninguna piedra ni tener nada que nos eh, evite la entrada de agua pues algo, algo tenemos que hacer, porque si no, a través del del mortero pues puede entrar dentro y nos puede, eh, nos puede acabar dando problemas de humedades. Así que nada, voy, vamos al otro lado donde estábamos hace un momentito y os cuento cómo se ejecuta este alféizar. Bueno, aquí tenemos unos aislamientos, luego os cuento más cosas de la de la vivienda. Vale, aquí tenemos un alféizar en ejecución. ¿Vale? Como veis, están llegando todas las hiladas, pero la cinta tiene una preparación especial. ¿Qué preparación tiene? Pues bueno, como veis, tenemos una lámina imprimabilizante autoprotegida, que es toda esta, que sube por las jambas, ¿vale? de manera que la piedra va a apoyar aquí y no va a haber nada que no va a haber ninguna gota de agua que se pueda colar. Pero ¿qué hacemos con el agua que eh, pudiera chocar contra esta piedra, contra esta fachada, incluso contra esta, contra esta ventana y escurriera por la ventana? y llegará al oficial de pie Pues bien, lo que se ha hecho aquí es una especie de balsa, digamos, es como que tiene un, un, un, una balsita, digamos, un mejor de recogida de agua, y toda esta agua, que vendrá desde la fachada, caerá aquí y está preparado para meterse por aquí, que tenemos aquí. Un desagüe, todo esto está impermeabilizado ¿eh? y además está, está con, con mortero encima de la impermeabilización para recogerlo todo. Se meterá por aquí. ¿Ves? Aquí tiene un conducto. Aquí vamos. Por aquí debajo. Y aquí... Ahora no se ve, pero está previsto. ¿Ves? Este ladrillo que está colocado aquí está previsto para sacarlo por debajo. Ese conducto es este de aquí. Bueno, ahora luego, ahora solo con el conducto este porque no me, no me quiero dejar esta, este punto. Además de esta impermeabilización que tenemos en la parte del alféizar, también hay un punto que es bastante importante, que es la zona de las jambas, bueno, en realidad todo el perímetro del encuentro de la carpintería, estos son los perímetros de la carpintería, con la fábrica. Claro, el encuentro siempre es bastante conflictivo porque el, el metal contra la fábrica, ya sea de ladrillo, esto puede servir para cualquiera, como sea de piedra, pues evidentemente no va a ser estanco. Entonces lo que se ha hecho aquí ha sido colocar esta lámina, esta banda, que ya la enseñé en, en mi canal, de, en mi página de Instagram, estuve ya haciendo un vídeo o algo, el cual se pega contra eh, la jamba de la, del hueco y se pega contra el perfil, aquí lo vemos, vale, el perfil de la carpintería. De manera que tenemos completamente sellado el paso de aire a través de este encuentro de aquí. Eso está alrededor de todo hueco, aquí arriba evidentemente porque también no está hecho el dintel pues no está ejecutado, pero en cuanto se ejecute pues también no se colocará vale, esto está pegado, es una lámina que tiene un... que es autoadhesiva se pega y luego ya se, se coloca la jambe de piedra contra esto vamos al otro lado y os enseño la que ya está terminada otra vez, para que podamos ver estos elementos que os acabo de contar os los enseño ya terminados vamos por aquí vamos por aquí Vale, aquí la tenemos otra vez. Bien, como veis, aquí ya no se nota nada de, esa, de, esa, eh, de ese hueco que tenemos debajo. No se ve nada. El agua que caiga aquí, por bueno, la dejaremos pasar. No ocurre nada. Se meterá dentro de ese tubito, bajará por aquí y saldrá por este de aquí. ¿Vale? en este caso, eh, como veis, tenemos una separación. ¿Vale? tenemos una separación de la piedra. Eso es porque aquí va a haber un suelo técnico. Entonces, por debajo de este suelo técnico, aquí encima, se va a colocar el suelo técnico y esta agua va a vertir directamente a la parte inferior del suelo técnico y se va a ir por gravedad hasta una zona jardinada que tenemos aquí detrás. ¿Vale? Pues eso es la solución que se le ha dado a las jambas. Luego, como veis también, antes de colocar la piedra, veis que hay una lámina eh, autoprotegida, impermeable autoprotegida, que luego se prolongará también por aquí, que es para... y, y además sube por, por detrás de la piedra, que está colocada pues, para que no tengamos nunca humedades detrás de la piedra que nos puedan venir del terreno, que nos puedan venir por las aguas que vayan a filtrar a través de los huecos del suelo técnico y que pudieran llegar a alcanzar al a a a trasloz de la piedra. Vale, pues eso sería uno de los detallitos que a mí me encanta. Aquí como veis está ejecutado el dintel también, aquí tenemos una puerta completa que también tenemos, veis aquí abajo estos encuentros que os digo de la lámina, eh, de, eh, la, la lámina, <ríe> no, no me saldrá el nombre, para evitar las infiltraciones tanto de aire como, como de agua, y aquí tenemos también la lámina impermeabilizante autoprotegida. Aquí encima se colocará el, el alféizar de esta puerta y la y, y ya lo tendríamos. Entonces esto sería la ejecución de esta fachada de piedra tosca. Como veis, no hay una regularidad de tamaños. ¿eh? La gente que lo está ejecutando, pues van, van cortando piedras. Eh, sí que le dan más o menos una forma rectangular o cuadrada, pero cada una es de su tamaño. Y al final acaban haciendo un, unas formas muy, muy chulas. Muy chulas. Bien, ¿qué más cosas os quería yo contar? De aquí, Bueno, como veis aquí, tenemos incluso una pequeña pendiente. Bueno, no se aprecia mucho, pues lo digo yo. Una pequeña pendiente para que cualquier agua que venga a esta carpintería grande, pues se nos venga por aquí, se vaya a la zona jardinada, etcétera Bien, eh, de la piedra creo que ya nada más. Eh, así que me paso a contaros algunas otras cositas de dentro de la vivienda. Aquí estamos haciendo el aislamiento interior, con placas de poliestireno extruidas. Aquí lo veis, aquí tenemos las placas de 8 centímetros, o sea, es un aislamiento bastante importante. Eso es porque, claro, el... el el hacer esta fachada de piedra pues tiene la dificultad de que, de, del tema de la colocación de los aislamientos, ¿vale? porque no podemos colocar el aislamiento en la fachada de piedra, eh, es, es imposible, no. No, se pod no podríamos colocar, bueno, a lo mejor se podría hacer, no lo he probado nunca, la verdad, aquí colocar el aislamiento yo lo tengo que preguntar, si alguno, tiene, si alguno sabe si eso se puede hacer, por favor que me lo diga porque se me acaba de ocurrir y quizá podría ser una solución interesante, pero en este caso no se ha tenido en cuenta así y lo que se ha hecho ha sido, pues ejecutar este aislamiento que está colocando por todo el perímetro. Aquí en los pilares también se van a revestir con aislamiento para evitar tener los puentes térmicos. Se han revestido la zona de debajo de las ventanas que también va a testar hasta esa zona de ahí que ahora no está. En fin, todas estas zonas van a estar perfectamente aisladas. Ya tenemos colocados conductos de aire acondicionado que en este caso van a ser unas rejillas longitudinales. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es el conducto. Este conducto que va a impulsar a través de estos de aquí y a esta zona de aquí que va a ser una cajilla longitudinal en toda la zona de la ventana. Y aquí tenemos un huequito porque aquí se colocará una tira L detrás para hacerlo más, más bonito. Vale, bien. Eh, más cosas que quiero comentar. Bueno, aquí a ver. Aquí tenemos un replanteo de una zona, aquí tenemos eh, zona de lavabos y tal y cual. Aquí tenemos una plomada, <ríe> muchos no conoceréis la plomada porque es un elemento que desgraciadamente se ve un poco en las obras. Pero bueno, aquí tenemos una plomada, me alegra verla, hace mucho bueno, no se suelen ver las obras últimamente. Aquí tenemos un elemento que es eh, la batería de... de llaves para el suelo radiante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa pasado ah, vale. Bueno, aquí te... Aquí tenemos la batería de llaves para el suelo radiante. Estas llaves son unas de impulsión, otras de retorno, eh, y están ejecutadas con los tubos de polietileno, que van hacen todo el recorrido por todas las zonas de la obra, vuelven y cada uno a su forma. ¿Vale? Luego tenemos otro elemento que sí que quiero enseñaros. Lo que pasa es que ahora... Ah, sí, sí, que se ve, sí, que se ve. Vale, mirad. Eh, el otro día en Instagram también... Creo que el que no me sigue en Instagram ya está buscándome en cuanto se termine el vídeo, porque como veis, coloco muchas cosas en Instagram. Eh, vimos un ventanal súper grande, que es este que está instalado aquí. Que no lo veis bien, pero si lo veis, tenemos aquí. Tenemos por aquí. ¿Vale? Es este. Y diréis, ostras, pues está colocado detrás de la pared. ¿Vale? Aquí detrás tenemos tenemos eh, premarco. Eso es porque... Estas hojas, a ver, me voy un poquito más lejos para que lo podáis ver bien. Estas hojas, esta y esta, bueno, estas también se van a abrir y se van a quedar detrás de lo que es la pared. Entonces lo hemos preparado para que ahora trasglosemos por este lado de aquí y en el futuro, cuando ya esté totalmente terminada, se abrirán los vidrios y se quedarán totalmente ocultos, de manera que aquí tendremos una, un paso directo a la zona de la piscina con el suelo al mismo nivel y sin ningún elemento metálico y nada que nos interrumpa la, la visibilidad, vale, bueno, eh, pues me voy a comentar en el tema de la, del aislamiento que tenemos un machembrado, vale, que eso siempre ayuda a que no haya nunca ninguna junta y nada, Porque en caso de que te más sembrado incluso con machembrado muchas veces es recomendable Entonces hay que mucha masa. Si no hay mas como vamos a hacer, unas tintas, tipo como las que hemos visto para las ventanas, para evitar que tengamos aquí eh, puentes térmicos que tengamos un En fin, pues nada. Eh, esto es todo por el vídeo de hoy. Yo creo que, espero que os haya gustado cómo se ha ejecutado esta, esta fachada de piedra de piedra tosca. la verdad ver que queda una pasada. Muy, muy, muy bonita. Eh, dentro de poco os podré contar que ya están empezando a ejecutar aquí arriba. Hoy oh, han empezado estos perfiles de aquí, son para colocar eh, una fachada de, eh, de, de, de Acuapanel. ¿vale? El revestimiento de esta fachada se va a hacer con Acuapanel y luego con un revestimiento eh, blanco encima de Acuapanel. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro vídeo más adelante. Así que acordaros que, eh, bueno, si os gusta el vídeo y todo eso, compartidlo muchísimo, todos estos vídeos también que están aquí en Facebook, luego los colgo en mi canal de YouTube, eh, youtube.com barra que tengo un blog, enriquealario.com o en el que hablo de construcción, que tengo un podcast, on podcast, y que, bueno, como veis podéis encontrarme en muchísimos sitios por las redes. Así que nada, voy a seguir con mi visita de obra, Espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier aclaración, me la decís. Estaré encantado de compartir con vosotros cualquier cosa. Gracias. Hasta luego.